Continuamos desde la Feria del Libro de Buenos Aires, desde el stand de Claxo donde pueden visitarlo, pero le no vamos a pedir todos los detalles, todas las especificaciones, toda la agenda. Fernanda Pampín, directora de Publicaciones de Claxo, bienvenida, muchas gracias por estar. Muy buenas tardes, Gustavo. Bueno, un placer y felicitaciones por este espacio. Estuvimos hablando con Karina, estuvimos hablando con Julián Rebón, pero felicitaciones porque sabemos del esfuerzo para poder llevar adelante este espacio aquí en la Feria del Libro. Bellísimo y tremendamente visitado. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos, como siempre decimos, es la feria más concurrida en todo el mundo en términos de público. Estamos en el segundo año consecutivo en un stand súper grande, impactante, con todos los libros impresos de Claxo y una agenda cargadísima de debates, por ejemplo, en torno a las plataformas del diálogo social con las que venimos trabajando, a las ocho plataformas nos quedan ya las dos últimas, entre el viernes y el lunes, y otra serie de presentaciones de libros también. Pero además hemos tenido encuentros con bibliotecas populares este fin de semana, viernes, sábado y domingo, para nosotros muy importante porque es un momento en que podemos llegar a esos otros públicos, a la, las bibliotecas populares, son realmente el lugar donde va, digamos, to toda la gente que necesita realmente acudir para buscar libros. Y en ese momento eh, tuvimos que eh, la presentación de un nuevo proyecto con el que venimos trabajando, con ustedes, con el área de comunicación, y que es el afiche sobre el derecho a la lectura, Ventana al Mundo. Si quieren, les podemos compartir. Mirá, acá lo tenemos, este, este afiche, que la verdad que es bellísimo que tiene que ver con la ilustración de Alejandro Magallanes y con eh, un texto muy pero muy especial que si querés contarnos vos quién es y bueno, y la importancia que tiene. Sí, es un texto de Juan Villoro, uno de los más reconocidos escritores contemporáneos mexicanos y Alejandro Magallanes, también un enorme ilustrador mexicano que nos, nos han dado digamos, la oportunidad de poder reflexionar justamente sobre el derecho a la lectura, sobre el fomento a la lectura y poder entregar este material preparado especialmente sobre las sociedades lectoras, para las bibliotecas populares, a cada una que se acercaba al stand de Claxo, realmente fue para todos y todas nosotras muy importante. Fernanda, sabemos que aparte de este material, que aparte que decirlo, lo pueden encontrar en la página web de Claxo y también en realidad virtual, en los eventos en los que vamos participando. Sabemos que también se presentaron muchísimos libros y se van a presentar. Vos nos adelantabas recién parte de esta agenda y entiendo que viene tan cargada que te digo que... A agarrar lápiz y papel celular en sus casas, pero acá en particular a buscar esos datos, porque aparte de todas las presentaciones que ya pasaron, sí una presentación ahora en un ratito aquí en la Feria del Libro. Ahora nomás, en un rato a las 18 se va a presentar en una colección de tres libros que hicimos en colaboración con la Agencia de Promoción Científica, Innovación y Desarrollo de la República Argentina, un proyecto de investigación asociativa en la cual participaron... Más de mil investigadores que hemos publicado y que vamos a, a tener no solo en acceso abierto, sino que se van a entregar en una caja a los investigadores con, con los tres volúmenes sobre la sociedad argentina en pospandemia. Y vamos a tener la oportunidad de que esté Fernando Peirano, el director de la agencia, pero también va a estar Carla Bisotti, la ministra de Salud, y va a estar Daniel Filmus, el ministro de ciencia y tecnología de la Argentina y nosotros vamos a estar acompañando porque es un proyecto que eh, venimos trabajando hace mucho tiempo y, y en el que tenemos una alianza muy fuerte y realmente queremos compartirlo con todos y todas. Eh, entiendo que este no es el único evento porque siguen los eventos hacia el fin de, de esta semana y también en lo que queda de la semana que viene porque ya después se está cerrando la feria. Sí, el lunes cierra la feria pero antes de eso todos los días hábiles tenemos una actividad Aquí en el stand de Claxo, en el stand 1622. El jueves tenemos la presentación que mencionaba recién Julián sobre la colección en movimientos. Y el viernes, y el lunes, tenemos los dos últimos eventos sobre las plataformas del diálogo social. El viernes vamos a tener la presentación en sobre... el. Las reconfiguraciones del trabajo en el mundo actual. Sí, allí van a estar... en Hernán Palermo, vamos sí. a moderar Cecilia Senén González. Y está Nora Goren también. Y Nora también. Goren también. Bien, bien. La verdad que es una presentación importante como parte de una de las plataformas para el diálogo social. Pero el lunes continúa con otra. El lunes continúa con la última que vamos a cerrar, que es la plataforma vinculada a la educación y las pedagogías, donde van a estar Fernanda Zaforcada, Yamile Sokolowski ambas en debate con una moderación de Daniela Tairo y estamos muy contentos porque estas charlas aquí en el stand atraen muchísimo público y es un público que no es un público académico, el público al que estamos acostumbrados, sino que es el público, digamos, común que concurre a la Feria del Libro y que se acerca, que se interesa, que de golpe pasa por los pasillos, escucha, se acerca, se queda, pregunta, repregunta, es muy interesante, digamos, todo el vínculo que se establece aquí con los lectores. Y hay que decir que así como podemos tener digo, cualquiera de estos libros en papel, digo, en físico, la política de acceso abierto, acceso libre y abierto, sigue estando vigente con muchísima potencia y es totalmente transversal en Claxo. Por supuesto, es algo digamos que, digamos, así como pueden encontrar aquí casi 200 títulos en papel venir, buscarlos, y buscarlos luego en librerías e incluso en la distribución que tenemos en, en América Latina y que ya todos ustedes conocen, hay más de 1.600 libros del catálogo de Claxo en la librería latinoamericana, que a todo esto, si, si me permitís anunciarlo, está absolutamente renovada pueden visitarla también y van a encontrar un montón de material organizado por colecciones, en, pueden hacer búsquedas específicas, ver las novedades, así que los invitamos también a recorrerla. Sí, la verdad que es una página nueva que vamos a tener la, la posibilidad de verla, la gente que ingrese este, es realmente mucho más potente, funciona mejor, es más fácil de navegar, así que la verdad que también es otra de las novedades que se dan en el marco de esta Feria del Libro. Entiendo que faltan unos días, Fer, pero digo, sería bueno que, que hagas este, un, un cierto balance de cómo fueron estas jornadas aquí en la, en la feria para el stand de Claxo. Nosotros estamos realmente digamos todos muy muy contentas porque hemos participado de las jornadas de, de profesionales, no solo en una cantidad de encuentros con bibliotecarios, con distribuidores, en, con centros miembros que nos han venido aquí a visitar. En, hemos participado de jornadas de capacitación en, con el equipo incluso de derechos de autor con jornadas de capacitación para los bibliotecarios con la parte de biblioteca entonces ha sido muy importante pero también la cantidad de gente que ha pasado por el stand que ha conocido nuestros libros que sabe lo que estamos haciendo que les contamos de nuestras propuestas de formación que podemos contarles también sobre los proyectos de investigación en curso o las convocatorias que están actualmente abiertas Así que es una oportunidad de poder conversar con una enorme cantidad de lectores y lectoras. Estamos contentos y las actividades realmente han resultado más que productivas en, en todos estos días y esperamos que en los próximos días nos visite mucha más gente. Eh, Fer, eh, sabemos que ha sido un año ya muy eh, inquieto eh, con respecto a visitas a otras ferias, en particular vimos también los libros de Claxo eh, ahí en la Universidad de, de La Habana, también en la Universidad de República Dominicana, en cada uno de, de los foros. ¿Cómo sigue el cronograma de Ahora en Más? En este momento estamos también participando en una segunda feria en Chile, en, en Santiago, en la región metropolitana, y vamos a participar también en la Filuni, en la Feria del Libro de los Universitarios y las Universitarias en la UNAM para fines de agosto y principios de septiembre. Vamos a participar también de la feria de Guadalajara, donde esperamos también poder presentar este... este... Este afiche con, con Juan Villore y con Alejandro Magallanes. Y luego tendremos también la Feria de Rosario, aquí la Feria Feminista, la Feria de Ciencias Sociales, más para diciembre, una continuidad de ferias también temáticas y regionales que acompañan las ferias internacionales. Y me olvidaba también la feria del LIBER en Madrid, que vamos a estar participando también en octubre, y es la primera vez que Claxo va a llegar a una feria en Europa. Eh, a ver, entonces. Datos concretos para la gente que todavía no vino aquí a la Feria del Libro de Buenos Aires y que esté, obviamente no gente que esté en otros lugares de nuestra América, pero estén aquí, ¿qué stand es el que tienen que visitar y dónde van a encontrar y qué es lo que van a encontrar? Estamos en el stand 1622, les sugerimos entrar por la entrada de Serviño, estamos ahí nomás. Cerquita, en cerca de las 18, todos los días van a tener las actividades abiertas al público aquí en el stand y pueden recorrer, eh, digamos, encontrar todo el catálogo de impresos de Claxo y visitar la librería latinoamericana. Buenísimo, Fer. Te agradecemos un montón como siempre. Felicitaciones, gracias por estar en el Info Claxo. Y este programa dedicado íntegramente para ti y para tu familia. Sabemos que ha, ha sido una semana muy intensa en todos los sentidos, así que gracias también por la energía de estar aquí con nosotros.